El nuevo dirigente de Morena en Puebla debe ser un perfil de sus bases, pues tiene que entender la intención original con la que nació este movimiento social señaló el investigador y activista político John Mill Ackerman-Rose, ponente en la primera convención estatal morenista Somos Obradoristas, Somos Morena. Ackerman destacó que los fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional han sido relegados en cargos internos y públicos por cuadros que pertenecieron a otros partidos, como el PRI, situación que afirmó debe revertirse. Entonces, esta reunión de la Convención Morenista de Puebla es justa, es necesaria. Lo que estamos haciendo en la Comisión Morenista a nivel nacional es pues atendiendo algunos vacíos que se van generando es algo natural en cualquier proceso revolucionario de transformación. Por un lado, el movimiento que genera el cambio empieza a burocratizarse, ¿no? porque este, desde el gobierno siempre hay diferentes requisitos y necesidades, este, se va perdiendo un poco ese empuje original. Y por otro lado, también, pues, cuando un movimiento va ganando posiciones de poder, este, llegan los oportunistas a saltarse, que los que no comparten las ideas, los ideales este, originales del movimiento, pues vienen a, a reproducirse los viejos estilos de hacer política eh, este, dentro de los espacios del de nuevo movimiento, la Cuarta Transformación entonces lo que hemos ubicado como los adversarios este, de este movimiento es por un lado la burocratización del partido y por otro lado el chapolineo ¿no? el oportunismo y el congelamiento del movimiento, entonces lo que estamos buscando es revitalizar el movimiento desde las bases para las bases estas convocatorias este, no son oficiales del partido participan consejeros, líderes este, generosamente apoyando a sus propias bases, pero aquí la voz central es de las bases, por eso en todos los eventos hacemos estos, este meses de trabajo generación de relatorías, porque la idea de aquí es salir con una ruta de construcción, de este, renovación, de refundación del partido de Morena desde sus principios fundacionales de no mentir, no robar y no traicionar. Y aquí... A pesar de que la existencia de tribus o grupos suelen fragmentar un partido político en el caso particular de Puebla, esto no ha representado un foco de atención, señaló Carlos Figueroa Ibarra, secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Nacional de Morena. Eh, algo que se que se vio como una necesidad en el 2018, eh, la necesidad de tener una política amplia y no sectaria de, de, de alianzas eh, bajo el, el, el, la premisa que Andrés Manuel tomó de Berto Castillo de no me importa de dónde vienes, me importa hacia dónde vas. Si vienes del PAN, del PRI todo, no me importa, pero si vas hacia la 4T, bienvenido y caminamos juntos. Esto que fue una necesidad, porque teníamos que sacar lo que sacamos, 30 millones de votos, el 53% de los mismos, para poder ganar, se volvió una virtud. Entonces ahora resulta que en el 2021... Este, ha habido digamos, una, una visión muy, muy este, desacertada acerca del perfil de las candidaturas. Y este es uno de los agravios este, eh, más importantes que existen en muchos sectores de Morena. Eh, el otro agravio tiene que ver con el hecho de que bueno, ya han pasado... Ya vamos para siete años de que no hay un congreso ordinario y no se ha podido elegir democráticamente a los integrantes de los órganos de conducción y de dirección y ejecución del partido la primera convención estatal morenista Somos Obradoristas, Somos Morena, una reunión organizada por las bases del partido y la militancia que reunió a más de 2.000 personas de varios municipios de la entidad con la finalidad de armar mesas de trabajo y trabajar por el fortalecimiento del partido. Tenemos un, un, un gobierno que a nivel estatal está haciendo de buena manera a nuestro gobernador Miguel Barbosa y pues pensamos que esta cancha, este terreno fértil que ha dejado, sin ningún problema tendría que haber una eh, ratificación en el gobierno estatal, pero debemos alimentar la transformación también desde el partido, no únicamente de buena manera como lo hace el gobernador Miguel Barbosa desde el gobierno estatal, sino que la militancia empuje y haga efectiva una revolución real de las conciencias.